Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Vamos a empezar esta esta charla, esta actividad que habíamos organizado desde la CRT junto con Contra Corriente, la agrupación juvenil contracorriente y la agrupación de mujeres eh, pan y rosas y que tenía por título eh, Ni Putin ni OTAN. Es una charla, un acto público que queríamos hacer para hablar precisamente de del acontecimiento mundial del que habla todo el mundo y que es la portada de todos los medios en las últimas semanas, que es la la actual guerra de, de Ucrania. Yo haré una primera intervención, eh, sobre todo quiero abordar tres aspectos, el conflicto en sí, eh, cuáles son las diferentes eh, respuestas que están dando al conflicto y a la escalada eh, armamentística, a la escalada belicista que están llevando adelante los distintos países imperialistas de la UE y Estados Unidos en, en estas semanas. ¿Qué distintas respuestas están dando desde ...la izquierda reformista y desde también otras corrientes de la izquierda... ...que se, se llaman anticapitalistas o incluso revolucionarias... ...y también plantear cuál es la perspectiva o la, la de, de, de la CRT... ...y de las agrupaciones que estamos hoy aquí en, en, en la mesa. La charla la estamos haciendo a 43 días, no creo que son 43 hoy... ...del inicio de, de una guerra reaccionaria, de una invasión reaccionaria... ...por parte de la Rusia de Putin de, de Ucrania... ...que ha significado eh, un cimbombazo, un, una conmoción y el fin de uno de los grandes relatos de, eh, digamos, del auge neoliberal. Nos habían vendido, eh, a mi generación, pero yo creo que a todas las generaciones que estamos hoy aquí... ...que las guerras entre potencias o las guerras que pueden terminar escalando en conflictos que nos recuerdan más al siglo XX... ...eran cosas precisamente del siglo XX, cosas del, del pasado. Que la globalización capitalista había eh, armonizado, aunque seguía habiendo guerras en, en países semicoloniales, en Asia, en Oriente Medio y demás... ...pero que la guerra en Europa había desaparecido prácticamente de las posibilidades. ¿no? Bueno... Creo que eso ha cambiado, eh, creo que hoy ya es un sentido común o un, un nuevo sentido común eh, que eso es posible, que tenemos una guerra en, en Europa y que además es una guerra que amenaza con eh, desencadenar una escalada que, que nos devuelva a episodios de barbarie como los que protagonizaron o por, por los que se caracterizó el, el siglo XX. La crisis de de la globalización, la crisis de lo que nosotros hemos denominado como la restauración eh, neoliberal de los años eh, 80, 90 y los primeros años 2000, se inició en 2008, con la crisis del 2008, que muchos y muchas de los que estáis hoy aquí seguramente la conozcáis simplemente de, de oídais, porque erais muy muy muy jóvenes, no sé si incluso si algunos no habían nacido o no, pero creo que sí, pero estaríais con, con dos o tres años porque el, el auditorio de, de esta charla es muy... Es muy joven, pero es una crisis que, si la tomamos en perspectiva, en estos 14 años que han pasado desde el inicio de la crisis del 2008, supuso una enorme crisis, un, que se desataran fenómenos de la lucha de clases como no se veían en, en décadas, procesos incluso revolucionarios en los países árabes en el año de 2011, crisis de regímenes políticos como la crisis del régimen del 78 aquí en el, en el Estado español... Eh, fenómenos aberrantes como el, el ascenso de la extrema derecha populista en Europa u otros fenómenos como Trump en, en, en Estados Unidos, nuevos fenómenos reformistas como Podemos, Sirisa eh, y demás, eh, también tensiones geopolíticas, guerras comerciales y esta guerra, la guerra de Ucrania, se enmarca en esa senda, en ese mundo convulso ¿no? que marca el inicio del siglo eh, XXI y que ponen en entredicho a todos los defensores y apologistas del capitalismo ¿no? que... En los años 90 y en los primeros años eh, 2000 nos vendían la moto de que eh, el horizonte de una sociedad capitalista y una democracia liberal era el único horizonte posible. ¿no? Las tesis eh, que en los años 90 se popularizaron como el fin de la historia. La historia había terminado y el máximo desarrollo al que podía aspirar la humanidad era eso, las democracias liberales y las sociedades eh, capitalistas. Eh, ...como un horizonte más o menos armonioso... ...bueno, eso creo que queda en entredicho... ...porque si algo nos ha demostrado este inicio del siglo XXI... ...es que el capitalismo nos está abocando nuevamente... ...a eh, fenómenos de barbarie como las grandes crisis económicas... ...como la destrucción ambiental que genera crisis sanitarias... ...como la que estamos todavía viviendo... ...la crisis del coronavirus... ...o incluso guerras eh, que amenazan incluso... Eh, ...o que pueden amenazar en caso de que se termine... ...en una escalada mayor... ...el propio futuro de la, de la existencia de la, de la humanidad... De la misma manera que cuestiona a los apologistas del capitalismo, cuestiona también a todos aquellos que vendieron la moto de que estamos en una época en la que las revoluciones ya no son posibles y, sobre todo, no son deseables. Que también es un mantra que se nos ha vendido sistemáticamente y que eh, creo que quedan en entredicho porque si de algo podemos estar convencidos es que el, el padecimiento enorme al que se se va a someter a, a, a millones de seres humanos, a millones de, de integrantes de la clase trabajadora y de los sectores populares en, en, en, en numerosos países, no puede quedar así. Es decir, no encontraríamos ningún episodio en la historia en que eso no desate eh, la rebelión de los esclavos, la rebelión de los que eh, sufriremos estos padecimientos a los que nos están condenando, ¿no? y nos rebelemos contra esta eh, miseria. Bueno, como digo, voy a abordar esos tres ejes que planteaba al principio, la guerra en sí, las respuestas que se están dando desde la izquierda y la propuesta que planteamos desde, desde la CRT. Empezando por el primero, por el conflicto, el 24 de febrero se inicia la invasión de, de Ucrania por parte de, de las tropas de, de la Rusia y de Putin, una invasión que hay que dejar clara de entrada, aunque no creo que haya ninguna duda hoy en, el, en este auditorio, no, de que se trata de un ataque totalmente reaccionario, eh, del de régimen de Putin, de una de las mayores potencias militares eh, del mundo contra una nación, Ucrania, que ha sido históricamente oprimida eh, antes por el zarismo y después por el, por el estalinismo. Eh, las consecuencias de esta invasión, ya las estamos viendo todos los días en el telediario, son terribles en primer lugar para el pueblo que la padece, que es el pueblo eh, ucraniano, con miles de muertos, con matanzas como la que, las que están saliendo a la luz en estos eh, días pasados, la matanza de Bukka, la, la, la, el propio sitio de, de Mariupol, matanzas también como las que han salido hoy eh, en, en el New York Times, los vídeos del ejército ucraniano asesinando a sangre fría también a soldados eh, rusos, eh, son matanzas que no deberían sorprender viendo quién son los contricantes, no debería sorprender que la rusa de Putin haga ese tipo de matanzas porque es el ADN de Putin y se estrenó así en la guerra de Chechenia con el sitio eh, de Grozny y con otros eh, conflictos eh, e invasiones militares de, de, del ejército ruso. Tampoco debería sorprender que las tropas, eh, o sea que el imperialismo eh, y las tropas que, que, que combaten en el terreno, armadas y formadas por grupos de la extrema derecha, cometan esas mismas atrocidades que hemos visto en otras guerras imperialistas en Irak, en Afganistán o en la misma Ucrania en la guerra del Donbass en los últimos años. ¿no? Y otras consecuencias como la salida la oleada mayor de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial son ya eh, más, cerca de 4 millones de, de refugiados fuera de Ucrania ¿no? y 10 millones de desplazados ¿no? si contamos en todas las personas que han tenido que cambiar su, su residencia, abandonar sus pueblos y ciudades dentro del propio territorio ucraniano. Cuando Putin inicia esta guerra eh, se ha debatido mucho de cuáles eran sus objetivos si el objetivo de Putin era provocar un cambio de gobierno para establecer un gobierno prorruso cipayo eh, en este caso de, de Rusia y no del imperialismo europeo y, y norteamericano, eh, eso no le salió obviamente, si el objetivo era la ocupación militar del de todo el territorio ucraniano parece que tampoco le salió todo el mundo se rasgaba las vestiduras por este hecho, pero no olvidemos que eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos o el Estado español también, formando parte de la coalición en 2003 en Irak, ¿no? y lo que hizo también Estados Unidos con toda otra coalición de países eh, de la OTAN y no de la OTAN en, en Afganistán en el año 2001 hasta este verano, cuando salieron de, del territorio eh, afgano. Si lo que buscaba era dividir el país, o si lo que busca es dividir el país, como el modelo, siguiendo el modelo de la guerra, de, de, o el modelo, digamos, como quedó dividida Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, si pretende anexionarse... ...toda una franja que iría desde la península de Crimea, el mar de Azov y la zona del Donbass... ...o si se pretende simplemente concentrar en el Donbass. No sabemos cuál es el objetivo inicial de Putin y no sabemos cuál es el objetivo actual de Putin... ...que seguramente estará condicionado por el desarrollo mismo eh, de la guerra. Lo que sí que podemos definir es que el inicio de la guerra o el objetivo geopolítico de la, de la invasión tiene un contenido, y aquí no quiero que se me malinterprete en el sentido de que esto se pueda interpretar como una justificación, sino lo planteo como una explicación de lo sucedido, tiene un contenido claramente defensivo, aunque sea una acción terriblemente ofensiva y reaccionaria que es invadir un país. Eh, el, el, el, la, la respuesta eh, o la invasión de Putin es una respuesta reaccionaria a... La expansión eh, de la OTAN, que no es un fenómeno de los últimos años, sino que es un fenómeno que se viene produciendo desde los años 90, ¿no? una alianza militar de países imperialistas constituida en plena Guerra Fría como alianza contra la Unión Soviética, que se mantiene después de la caída de la Unión Soviética y que ha ido incorporando entre sus miembros a muchos de los países eh, fronterizos y eh, parte del área histórica eh, de, ...de influencia de la Unión Soviética en su momento... ...o incluso de la Rusia zarista eh, anteriormente. Eso implica que eh, en las fronteras rusas... ...o en los alrededores de las fronteras rusas... ...están desplegados 100.000 soldados norteamericanos... ...hay bases militares en todos esos países... ...hay misiles eh, nucleares en otros países europeos... Eh, que están pensados juntamente como, como elemento disuasorio contra, eh, contra Rusia. Y es una ofensiva de los países imperialistas europeos y estadounidenses, eh, y Estados Unidos, fundamentalmente a la cabeza de esta ofensiva, para intentar contener el desarrollo de Rusia como una posible potencia eh, regional. Eh, Rusia, como país capitalista, en los años 90, con la restauración del capitalismo eh, a manos de los antiguos burócratas estalinistas que se convierten en los uh, actuales eh, oligarcas eh, rusos, ¿no? eh, vive una década, la primera década de los años 90, con los gobiernos de Gorbachev y, o con Gorbachev y posteriormente con los gobiernos de Yeltsin, en la que prácticamente el imperialismo convierte a Rusia en una suerte de semicolonia del imperialismo europeo y norteamericano. Eso comienza a cambiar a finales de los años 90 con el ascenso de Putin, que tiene un proyecto de ganar mayor autonomía respecto al imperialismo norteamericano y europeo. Eso no quiere decir que Putin sea un antiimperialista al que tenemos que apoyar. El proyecto de Putin es ganar mayor autonomía, no para el pueblo ruso frente al imperialismo, sino para los oligarcas rusos, que es la base social o la clase social a la que representa clarísimamente eh, Putin. Y el, el intento de, frenarle es, eh, de frenar el ascenso de Rusia es en, en el momento en el que se produce esa que eh, Se empieza a iniciar a finales de los 90 hasta el año 2008, si no me equivoco mal. Es, es, es el momento en el que se producen las últimas anex, eh, incorporaciones a la OTAN de, de los países fronterizos con, con Rusia eh, para intentar contenerla. Se busca contener a Rusia para que no solo que no emerja como potencia regional, sino también para que eh, contenerla en su posible alianza con otras potencias como China o incluso para contenerla y contener la posible alianza de Rusia con países europeos como Alemania, ¿no? y que pudiera servir de un reservorio de recursos energéticos sobre todo para el desarrollo de otros imperialismos distintos al imperialismo norteamericano. Estamos hablando, por lo tanto, de una pelea entre ladrones, por decirlo suavemente, o entre estados criminales, todos. No hay, por lo tanto, aunque sea una acción defensiva de Rusia contra una ofensiva de los otros países imperialistas, es totalmente reaccionario. Desde ningún planteamiento de izquierdas, alguien podría justificar que... Un, eh, el derecho de un país a convertirse en una gran potencia regional capitalista eh, le permite invadir eh, un país extranjero ¿no? y llevar adelante los crímenes que está llevando ahora el, el, ejército, el ejército ruso. Ahora bien, sin entender o sin hablar de todo esto, no, eh, si no lo hiciéramos estaríamos eximiendo de responsabilidad... ...de lo que está sucediendo a la OTAN y a la Unión Europea... ...que son grandísimos responsables de la situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania... ...y por consecuencia, todas las, consecu todas las consecuencias que está teniendo para el resto de Europa y del, y del mundo. Ucrania en esta pelea o en esta pugna entre Rusia y la OTAN, por decirlo así... ...se ha convertido en una especie de terreno de operaciones de esta pelea... ...o en un estado, entre comillas, secuestrado por unos u otros... Eh, con gobiernos eh, distintos, en los años 90 y en los años eh, 2000, eh, que basculaban entre unas oligarquías ucranianas partidarias de una política de sumisión a Rusia, cipallas ¿no? de Rusia, y otras eh, oligarquías o otro sector de la oligarquía ucraniana partidario de un acercamiento y de una sumisión al imperialismo norteamericano y al imperialismo europeo y a la Unión Europea en particular. Y han ido basculando gobiernos de un signo y de otro. En 2014 el gobierno de turno, por decirlo así, o el gobierno que estaba en ese momento, era un gobierno prorruso de Yanukovych que, al cual se le desata un movimiento, que quizás lo habéis oído en la prensa porque, y, o, o lo habéis leído, ¿no? el movimiento de, de Maidan o la revolución del Maidan, ¿no? unas manifestaciones que se inician en una plaza que tiene este nombre en, en Kiev, y que serán brutalmente reprimidas por el Gobierno de Yanukovych. Y que, como movilizaciones, eran movilizaciones con un programa reaccionario. Un programa que era la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. y que apoyaba la. Eh, digamos, o estaba apoyado e impulsado por el sector de la oligarquía ucraniana, partidario de una mayor sumisión a la Unión Europea. Como movimiento produce un cambio de régimen. Eh, Apoyado y jugando un papel muy activo, no solamente estos sectores proeuropeos, sino sectores directos, directamente nazis o directamente neonazis o de la extrema eh, derecha, sobre todo en los enfrentamientos físicos y armados con, con la policía, juegan un papel eh, fundamental. Y se establece un nuevo régimen que, bueno catalogar, como se está catalogando a la, desde la prensa española, en este caso a Ucrania, como una joven democracia de Europa del Este, es demasiado generoso, porque el régimen que se impone después del Maidan es un régimen eh, terriblemente represivo, es un régimen que ilegaliza al Partido Comunista y persigue a activistas de izquierda y sindicatos independientes o sindicatos eh, de izquierda, que prohíbe el uso del ruso en las zonas rusófonas, que niega el derecho de autodeterminación a las eh, repúblicas o a las regiones eh, del, del Donbass y que se abre un periodo de guerra eh, en el este, en la, en la zona del, del Donbass, ...que durará hasta los acuerdos de Minsk... ...aunque podríamos decir que ha durado prácticamente hasta ahora... ...porque la guerra civil soterrada y los enfrentamientos y demás... ...se han mantenido prácticamente hasta el inicio de esta, eh, de esta, nueva, de esta nueva guerra. Es un movimiento o es un régimen eh, reaccionario... ...que ataca a una parte del pueblo ucraniano... en ...particular a los rusófonos y que deja en bandeja... ...que otro agente reaccionario del que eh, hemos hablado antes... ...que es la Rusia de Putin, intente instrumentalizar... Eh, esas reivindicaciones nacionales eh, y democráticas de los sectores rusófonos para intervenir o ingerir directamente en el, en el conflicto armando y financiando eh, las milicias eh, del Donbass en las cuales también hay que decir participan grupos de extrema derecha. La extrema derecha en Ucrania no la tenemos solo con Zelensky sino que tenemos grupos de extrema derecha también combatiendo en el Donbass en el bando, eh, en el bando ruso. Bueno, como digo es una guerra que termina con los acuerdos eh, de Minsk que están auspiciados por Francia, Alemania eh, y demás, pero que es una negociación que queda en, una, en tablas, por así decirlo, o queda el conflicto abierto o la guerra civil se sigue desarrollando eh, soterradamente y que llega prácticamente hasta nuestros días. Bueno, el otro agente del que quería hablar en este conflicto es el imperialismo europeo y norteamericano que está interviniendo en el conflicto no de una manera directa, los países de la OTAN y, y de la Unión Europea no están eh, enviando propiamente a su ejército o a sus tropas a combatir sobre el terreno, pero sí que está interviniendo de forma indirecta, como habéis visto, con el envío eh, de armas y también con el envío de miles de soldados, no directamente a Ucrania, pero sí a los países próximos a Ucrania, no a los países de Europa del Este, donde tenemos bases de la OTAN no y donde se están fortaleciendo los envíos de soldados, incluidos también soldados eh, y fragatas y Fs, bueno, cazas, ahora no recuerdo qué número del F, pero bueno, cazas, aviones de combate a, a Bulgaria y a otros países del, del Este. Eh, en sí mismo no es una intervención directa, es una intervención indirecta, pero que tiene el riesgo de que cualquier accidente, cualquier accidente, digo entre comillas, cualquier hecho de la guerra que tome su propia dinámica, pueda eh, desembocar en que la, una guerra contenida en Ucrania termine escalando a un conflicto eh, de una escala mucho mayor, en la cual se implicarían potencias con armamento nuclear, como es Rusia y muchos de los países que componen eh, la OTAN, empezando por, por, por Estados Unidos o, o la misma Francia. Ahora bien, la. Gran injerencia y que notamos en todo el mundo y que se está notando en Europa y en el conjunto del, del planeta eh, del imperialismo norteamericano es por vía de otro tipo de guerra, que es la guerra económica, la guerra de las sanciones, la guerra de las sanciones eh, comerciales, financieras, eh, de los distintos vetos a distintos productos eh, y mercancías eh, rusas, no, que ha provocado en primer lugar un varapalo enorme a la economía rusa, ¿no? Una caída del rublo, un aumento vertiginoso de los precios hasta una inflación del, del 20% y miles y miles y miles y miles de, eh, de despidos, ¿no? De todas las marcas europeas y norteamericanas que están abandonando el... El país. Cuando los medios de comunicación se van a glorian de que se va a McDonald's y se va a eh, Coca-Cola y se va a Ikea de Rusia, eh, lo que no dicen son los miles y miles de trabajadores que en Rusia de la noche a la mañana se han quedado sin empleo, se han quedado en la calle en una situación de eh, un 20% de inflación. Son, es un bloqueo, son, es una guerra económica que no tiene tampoco precedentes. Hay otros bloqueos que se han producido contra otros países por parte de los países de la OTAN o por los países imperialistas, eh, Irán, Venezuela, Cuba, ¿no? Son medidas todavía más duras que Irán que las aplicadas contra Irán, contra Venezuela o contra Cuba, aunque la economía rusa es más fuerte que, o es, eh, es un país eh, económicamente más fuerte que Cuba, Irán eh, o, o Venezuela. Pero las consecuencias que podemos ver tomando esos otros ejemplos de, de bloqueo son que quien paga el bloqueo, no son los oligarcas que no para, nadie padezca por ellos, que, que no van a pasar hambre, aunque se les incaute el yate, o aunque se les impida mover activos en el extranjero, eh, sino que quien la va a pagar es, en primer lugar, el pueblo, puso, el pueblo ruso. Y por eso hablamos de que son unas eh, sanciones hambreadoras, en primer lugar, del pueblo ruso. Pero sus consecuencias van más allá del pueblo ruso. Son... Es una guerra económica que está teniendo ya consecuencias directas en eh, Europa y en el Estado español y que lo podemos sentir todos y todas nosotras cuando vamos a comprar al supermercado y la inflación oficial es del 10%, la de la cesta de la compra, para aquellos que la hacemos semanalmente, eh, se ha subido muchísimo más que el 10% en el último año y en particular en últimos en, en este último eh, mes y medio, ¿no? Eh, se nos habla de sacrificios, se nos habla de, eh, de que es un momento en el que vamos a tener que volver a apretarnos el, el cinturón con un discurso belicista ¿no? de sacrificios en favor de la guerra, mientras que los beneficios de las grandes eléctricas, los beneficios del IBES 35 que este año han batido nuevos récords, los beneficios de la banca que han vuelto a batir nuevos récords, siguen totalmente intactos y de hecho muchas de esas empresas van a hacer beneficios récords también este año, en particular las, eh, las energéticas. Eh, y tiene consecuencias además en todo el mundo. Eh, las consecuencias para los próximos meses o para el próximo año en regiones como Oriente Medio o el norte de África no es, no son consecuencias de, de una devaluación del salario, de una pérdida del salario como podemos tener en Europa. Eh, organizaciones humanitarias están hablando de que se avecinan hambrunas terribles porque Rusia y Ucrania son dos de los principales exportadores de trigo a países como Egipto, como Túnez, eh, como Líbano no y que si no llega ese trigo eh, y el pan, que es una parte fundamental de la dieta de millones de seres humanos en esos países, eh, puede tener una escalada que realmente mate de hambre a miles o cientos de miles de, de personas. Eh, además, otra razón por la que hay que rechazar la guerra económica es que eh, y, y por eso sorprende que incluso desde posiciones de izquierda o incluso de izquierda, que habla de, anti, de izquierda anticapitalista o de izquierda revolucionaria, se apoye o se pidan incluso más sanciones o más medidas de esta guerra económica, es que la guerra económica entre distintas potencias, entre, entre, entre distintas potencias eh, capitalistas o en este caso de potencias imperialistas hacia hacia Rusia, no es más que la antesala de conflictos que pueden escalar a conflictos militares y a conflictos que pueden dejar pequeña la actual guerra en, en Ucrania. No está separada la guerra económica y en la historia es así. Eh, si, si se llega a un nivel de dislocación, de ruptura del mercado mundial, de política de bloques, es un prolegómeno a guerras mucho peores que la que estamos viendo en estos cuarenta y pico días en, en, en, en televisión. El otro elemento, o el otra, la otra consecuencia directa en los países imperialistas es que la agresión rusa contra Ucrania está... ...siendo empleada como la excusa perfecta para iniciar una carrera armamentística sin precedentes. Un aumento del gasto militar y, de, y, de, y del gasto en armamento sin precedentes. El que abrió la espita o el que abrió la veda fue el nuevo canciller socialdemócrata, el Scholz, en, en, en Alemania... ...que aprobó un paquete extra de 100.000 millones de euros, subir el presupuesto militar al 2%, que es lo que le pedía a la OTAN... ...y que rompió con una... ...tradicional política de bajo desarrollo militar y bajo gasto armamentístico... ...que tenía Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Y a Alemania le han seguido todos los demás, incluyendo el gobierno más progresista... ...de la historia en el Estado español, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos... ...que ya había aumentado el presupuesto militar en los presupuestos del año pasado... ...hasta un récord histórico y que ahora se propone prácticamente duplicarlo... ...y llevarlo al 2% del PIB, siguiendo el ejemplo alemán. El rearme de los países imperialistas no es ningún ninguna buena noticia para ningún país del mundo, no solamente para nosotros porque vaya a haber más millones para escuelas y hospitales y demás, que por supuesto también, sino que es una pésima noticia para todos los países semicoloniales a los que estos países imperialistas como el Estado Español ejercen eh, su opresión y su, eh, su expolio económico. No olvidemos que son los ejércitos imperialistas democráticos, como el de Estados Unidos, el español, el alemán, el francés, el italiano, los que han llevado adelante en los últimos 20 años guerras con cifras de muertos elevadísimas, como la de Irak o la de Afganistán. En Irak, solamente en Irak, murieron 900.000 personas en la guerra de Irak en los 20 años que ha durado después, de los casi 20 años después de la invasión del año 2003. En Afganistán ha sido otros 100.000 muertos ¿no? a cuenta de la OTAN y de los países como el Estado español que estuvieron allí hasta agosto de este, de este año. Y otro refuerzo de las políticas imperialistas es el refuerzo de las fronteras, el refuerzo de armar y blindar las fronteras. Las imágenes y los discursos en favor de los refugiados y refugiadas ucranianas no solamente son cínicos, como lo han denunciado muchísimas organizaciones de derechos humanos o que trabajan con migrantes en la frontera o atienden eh, los barcos en el, en el Mediterráneo, ¿no?, eh, porque es un trato diferencial, sino que a la vez que se vende este discurso, eh, se toman medidas como, por ejemplo, la recientemente tomada por el gobierno español de reconocer la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, a cambio, como se está negociando hoy mismo, Pedro Sánchez ha ido hoy de visita de Estado a Rabat para reunirse con Mohamed VI, a cambio de que Mohamed VI siga actuando de gendarme de la frontera sur de Europa, siga colaborando en el blindaje de la frontera sur de Europa y garantizando que en el Atlántico y en el Mediterráneo seguirán muriendo por miles los migrantes. Son más de 20.000 los migrantes muertos en los últimos años en eh, solamente en el, en el Mediterráneo. Solamente en la ruta del Atlántico, la ruta que corresponde exclusivamente a España y, y, y, y de la que participa la gendarmería marroquí, han muerto cerca de mil personas solamente en el año eh, en el año 2021, en el último, en el último año. O... Eh, Fortaleciendo los lazos también con otras dictaduras como la de Arabia Saudí... ¿no? ...a la cual en la semana pasada se le vendió la primera de cinco fragatas... ...o se le entregó la primera de las cinco fragatas encargadas a la empresa pública Navantia... ¿no? ...para que pueda seguir perpetrando el bloqueo naval contra Yemen... ...y el bombardeo a la población yemení que ha causado más de 10.000 muertos... ...en los últimos eh, ocho años. Bueno, ¿Cuál será el resultado de esta guerra? No lo sé, no tenemos la bola eh, de cristal... Es una guerra que como conflicto militar ahora mismo, a día de hoy, está empantanada, eh, podríamos decirlo. No se sabe cuál de los dos bandos eh, va a ganar. Hay unas negociaciones en curso de muy difícil salida, por lo menos en lo inmediato, porque los, los distintos agentes implicados tienen sus propios intereses. El imperialismo o una parte del imperialismo no quiere... Una derrota eh, o una victoria plena eh, de Rusia eh, que, que, que supondría, por ejemplo, que Ucrania se quedara como un país eh, netamente neutral. Quieren más bien incluso alargar la guerra y que eso desgaste eh, a Putin y, y ver si de esa manera se puede provocar un cambio de régimen en Rusia. En Rusia no puede aceptar tampoco una, una salida eh, sin ningún tipo de, de victoria o si por lo menos consolidar algún tipo de victoria en la zona del Donbass o en, el, o en la zona del, del sureste ucraniano. Y el propio Zelensky tiene también una difícil salida a esta situación porque mm, justamente el empoderamiento la o, o el fortalecimiento de los grupos de la extrema derecha y el discurso ultranacionalista hace difícil también cualquier negociación que no se termine llevando por delante al propio gobierno. Zelensky, Sí. Sí. Ahora bien, incluso si hay una negociación, ¿qué podemos esperar de una negociación entre estos agentes? Si alguien considera que entre estos agentes en una mesa de negociación puede salir un respeto a la soberanía de Ucrania por unos y por otros, no sé, es un tanto utópico. Cualquier acuerdo va a suponer una un cercenamiento de la soberanía ucraniana, bien en beneficio de, la victoria, de una posible victoria rusa o de un beneficio a la Rusia de Putin, o bien eh, en, en avanzar en convertirse en una semicolonia de la Unión Europea y una gran base eh, militar de la OTAN. Eh, Aparte de, de, de que no hay un respeto de la soberanía ucraniana posible, eh, ni una victoria de Putin es una victoria progresiva para nadie, ni una victoria del imperialismo europeo y norteamericano supone un, una salida progresista tampoco eh, para nadie. Con esto quiero decir algo que quizás choca, pero no hay salida progresiva de la mano del imperialismo y ni mucho menos de la mano tampoco de la ocupación rusa de, de Putin. La actual guerra, como decía al principio, se enmarca dentro de una etapa abierta con la crisis del 2000 eh, o reactualizada con la crisis del, 2000, del 2008 en la que se vuelve a mostrar que el capitalismo tiene tendencias intrínsecas no solamente al desarrollo del imperialismo como tal, sino al desarrollo de choques armados y a conflictos bélicos de, de envergadura cada vez eh, peor. De hecho, eso ya se instala en, en, o tiene consecuencias en el propio clima belicista e incluso en los regímenes políticos. Hoy en Rusia hay un régimen político mucho más bonapartista y autoritario, ...que el que había antes de iniciarse la guerra. Hoy, en Ucrania, ese régimen que planteaba antes, que no era ningún régimen democrático, es un régimen mucho más autoritario. Se si antes ilegalizaron al Partido Comunista y a otros partidos comunistas. Durante la guerra se han ilegalizado a 30 organizaciones políticas, muchas de ellas también eh, de izquierda o de centro izquierda. Y se están llevando adelante secuestros y desapariciones de militantes y de opositores al gobierno... Eh, de Zelensky. Pero también en Europa estamos viendo esta bonapartización, en este este este curso autoritario. Hemos visto en estas semanas no solamente un discurso rusof eh, rusófono iba a decir eh, rusófobo o contra el pueblo ruso en general. Hemos visto cómo se prohibían obras teatrales por el simple hecho de que el director o los actores eran rusos o que los artistas que cantaban eran rusos, cómo se expulsaba a estudiantes de intercambio aquí en el Estado español porque eran rusos y se los mandaba de vuelta eh, a Rusia. Eh, hemos visto al señor Borrell... Eh, eh, bueno hacer sus discursos casi de odio contra Rusia hemos visto a Facebook decir que ahora sí se puede llamar a matar a los rusos en en en Facebook esas, esas eh, eh, publicaciones no van a ser censuradas, hemos visto cómo se autorizaba la censura de los medios rusos, no podemos escuchar en Europa la televisión rusa eh, como sí que se podía antes del conflicto, está vetada eh, su acceso en, en internet, es una medida de censura, por más que seguramente la televisión rusa censura y la televisión rusa miente y manipula, como lo hacen también aquí las televisiones eh, españolas y, y, y, y europeas, eh, y hemos visto cómo eh, se instalaba un discurso eh, que empalma perfectamente y que sirve de, de, de catapulta a la propia extrema derecha. Eh, eh, la agenda de la extrema derecha... Eh, se sigue comprando por todos los agentes políticos. Hay un consenso que va desde el gobierno progresista hasta Vox eh, en múltiples temas. Lo había ya en la gran política económica, en, en recibir los fondos europeos, en la política migratoria. Recordemos el episodio de Ceuta de mayo del año pasado, cuando se envió al ejército a la frontera para expulsar a chavales eh, de vuestra edad, muchos de ellos o, o un poco mayores, que estaban cruzando eh, víctimas de la desesperación y de la miseria eh, a la que, eh, digamos que, que se vive del otro lado de, de, de la frontera. Y fue apoyado por el conjunto del gobierno, una medida que perfectamente podría estar en el, en, el, en el programa electoral de Vox. Y ahora vemos cómo desde Vox hasta el gobierno progresista apoyan, aplauden uh, el, el discurso de Zelensky el otro día en, en, en el Congreso, ¿no? Y apoyan y aplauden las medidas de envío de armas eh, y de aumento del gasto militar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ante esa situación. ¿Cuáles son las respuestas que se están dando, y ahí entro ya en la segunda parte, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que se están dando desde las distintas organizaciones o corrientes de la izquierda eh, política, ¿no? De las distintas eh, eh, corrientes políticas de, de la izquierda. Bueno, por un lado, hay un bloque que podríamos decir es una izquierda. Eh, rusófila, ¿no? Hoy estoy muy con los sufijos. Eh, pero bueno, a favor eh, de Rusia, ¿no? Una izquierda que en su vertiente más delirante, por decirlo así, considera poco menos que la Rusia de Putin es una especie de reencarnación o de... Eh, continuidad de la antigua Unión Soviética. ¿no? Bueno, es no entender nada. La Rusia de Putin es justamente la heredera del de fin, no solamente de la Unión Soviética, sino de la restauración del capitalismo en Rusia y del encumbramiento de una casta burocrática que se acabó convirtiendo en los actuales burgueses y oligarcas eh, rusos. Otra parte de esta izquierda, que puede justificar la, la, la invasión rusa de Ucrania, nos habla eh, sin considerar que se trata de la Unión Soviética, sin ese nivel de, de delirio, ¿no? Pero sí de que, eh, bueno, la defensa, el derecho que tiene Rusia mmm, de invadir Ucrania como un acto de legítima defensa, ¿no? Y es... Un poco el argumento que planteaba al principio, que no hay ningún planteamiento que se pueda hacer desde la izquierda de que un Estado capitalista tiene derecho a invadir a otro y oprimir a otro pueblo para poder convertirse en una potencia eh, regional. ¿no? Y que le dan a Rusia en general un cariz casi antiimperialista o como alternativa o oposición al imperialismo norteamericano y, y europeo. Bueno, en el otro extremo tenemos una izquierda, eh, que sobre todo está representada por toda la progresía y por todas las fuerzas y sectores que apoyan de alguna manera al gobierno progresista, ¿no? que tiene una posición abiertamente protan, es decir, abiertamente partidaria de que eh, lo que está haciendo la Unión Europea está bien e incluso tendrían que hacer más, tendrían que aplicar sanciones más duras, ¿no? y eso tenemos expresiones incluso en, en, en Europa. Hay movilizaciones en Europa, como ayer, si no me equivoco, en Alemania, una gran movilización teóricamente contra la guerra, que su principal reivindicación era cortarle el gas a Rusia, es decir, aumentemos la, eh, las medidas de guerra económica contra eh, Rusia. ¿no? Luego tenemos otra izquierda, ...que formalmente está en contra de la OTAN, o que por lo menos así lo plantean sus eslóganes, dicen, ni Putin ni OTAN también pueden llegar a decir, o pueden decir que están abajo la OTAN, ¿no? Pero que eso lo acompañan con que su principal reivindicación es armas para Ucrania de los países de la OTAN, es decir, que los países de la OTAN envíen armas a Ucrania, como se está haciendo... Y que se están enviando pocas desde su punto de vista. Se tendrían que enviar todavía más. No sé si también quieren que les envíen helicópteros, aviones, tanques, no sé. Pero que tendrían que enviarles todavía más armamento a la, eh, al gobierno de, de, de Zelensky y a la eh, eh, denominada como resistencia eh, ucraniana. Aquí encontramos incluso corrientes que no son corrientes... ...de la izquierda reformista, no son corrientes que incluso hablan desde, desde posiciones anticapitalistas... ...o del marxismo revolucionario, grupos como Corriente Roja, como Lucha Internacionalista... ...están planteando esta consigna de armas eh, para, para Ucrania. Eh, mira, la guerra es la continuación de la política, si uno hace eh, la guerra con las armas de la OTAN... Y con una alianza militar con la OTAN, su política es la de sumisión a los países de la OTAN. No hay armas neutrales, no hay envíos de armas neutrales. Los países imperialistas no mandan neutralmente las armas eh, a, a la resistencia ucraniana por no sé por, por, por, por filantropía o, o por o por humanismo. Lo hacen a cambio de una determinada línea eh, una determinada línea línea política. Y en un momento en el que se trata del teatro de operaciones, el, el... Ucrania se ha convertido en el teatro de operaciones de un conflicto entre el régimen de Putin y los también reaccionarios países de la Unión Europea y Estados Unidos, eh, eh, solicitar una mayor injerencia, una mayor intervención militar indirecta de estos segundos eh, es una posición que no tiene nada que ver con una posición abiertamente antiimperialista o que plantee una salida independiente del imperialismo para la, la, la guerra eh, ucraniana. Además, esto implica la, eh, o estas corrientes normalmente guardan un silencio coherente con eh, el gobierno de Zelensky y los crímenes del gobierno de Zelensky con las ilegalizaciones de las organizaciones de izquierda con las desapariciones y, y, y demás, incluso también con eh, cómo está incumbrando y también está facilitando armas a los grupos de la extrema derecha que tuvieron un papel importante en el Maidán y que hoy están mucho más empoderados no sé si sabéis que hoy Zelensky ha hablado en el parlamento eh, griego, bueno, el otro día habló en el, en el de aquí, hoy ha hablado en el parlamento griego y que no ha tenido mejor idea que reivindicar la resistencia antifascista del pueblo griego, como aquí reivindicamos o, o, habló, o hizo mención, eh, mejor dicho, al, al bombardeo de Guernica y después pasarle la palabra a un miembro del batallón Azov, que es un batallón neonazi que está encabezando, que está jugando un papel fundamental en la batalla de Mariupol, es decir, a un nazi. ¿no? Y lo ha planteado, bueno, se ha, se ha armado un escándalo en Grecia y en general en toda Europa ¿no? por, por esa, esa, esa palabra. El, el hecho de que la OTAN intervenga en un conflicto. ...hace al resultado de ese conflicto. Y ejemplos hay sobrados. Eh, lo vimos en Libia donde se desató un movimiento contra la dictadura de Gaddafi y la intervención de la OTAN fue fundamental para convertir ese movimiento en una guerra civil reaccionaria que terminó con el país dividido en dos y prácticamente con una situación que todavía eh, perdura, ¿no? Lo vimos en Egipto, eh, donde el golpe militar eh, contra los hermanos musulmanes, que eran un gobierno reaccionario, pero el golpe militar del ejército de la antigua dictadura apoyado por los Estados Unidos derivó en una restauración de la dictadura proimperialista que todavía hoy gobierna en en Egipto, o lo vimos en el mismo Maidan. Muchas de estas corrientes, cuando saltó el Maidan, estas dos corrientes que os comentaba Lucha Internacionalista y Corriente Roja, saludaron el movimiento del Maidan como una especie de revolución democrática. Y no veían que, quien estaba de, o que el programa era adherirse a la Unión Europea y que quien estaba en la plaza eran los grupos de la extrema derecha nazi. Y por lo tanto eso hace a que un movimiento eh, pueda ser progresivo o, o no. Bueno, por otro lado hay otra izquierda que es la izquierda que más hegemónica en el Estado español, que es Podemos o Unidas Podemos. ¿Qué, qué está diciendo en este momento? Eh, está, por un lado, planteando que repudia la invasión, obviamente, que rechaza la política de la OTAN y, de, y denuncia esta política de los últimos 20 años en, en, en Europa del Este, rechaza la escalada eh, armamentística eh, porque dicen que aviva el conflicto. Lo que pasa es que, claro, lo hace sentados... Eh, en el Consejo de Ministros y Ministras, de un gobierno de la OTAN que es la cuarta potencia imperialista de la Unión Europea. Ni siquiera el hecho de que este gobierno esté implicado en todo esto ha sido una razón para levantarse e irse, <ríe> y dejar el gobierno, y abandonar y romper el gobierno de coalición. Siguen sentados, igual que siguen sentados por mucho que denuncien, ¿no? después de la venta del pueblo saharaui a, eh, a, a la dictadura marroquí, a cambio de que blinden y, y, y Todavía más eh, las fronteras. Ahora bien, dejando esta gran incoherencia aparte, eh, la propuesta o, o, o la crítica a la OTAN y, y a la escalada belicista la hacen incluso con aires, en, sobre todo Pablo Iglesias en el programa de radio que… Que, que, que hace todos los días en público, en el podcast, dice, donde tratan de ubicarse como una especie de izquierda antiimperialista que retome las banderas de los eh, socialistas que se opusieron a la, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1900, eh, 1914, ¿no? Pero no tiene nada que ver, luego hablaré un poco más de quiénes eran esos socialistas que supusieron a la Primera Guerra Mundial, pero no tiene nada que ver, porque la salida que proponen, que proponían aquellos internacionalistas en 1914 era convertir la guerra en revolución, es decir, luchar contra la guerra, luchar contra los propios eh, gobiernos que la estaban llevando adelante para eh, desatar revoluciones eh, obreras ¿no? y socialistas en sus respectivos países como una manera de detener esa carnicería imperialista. Bueno, lo que propone Podemos no es eso, lo que propone Podemos es, bueno, no las armas, no enviemos armas y abramos un proceso, una mesa de negociación, una conferencia de paz entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y el Papa, si hace falta. no Es decir, una, un, una nueva mesa de ladrones, no de todos estos criminales, para que se trocee en Ucrania ¿no? y den algún tipo de solución que será eh, lo duradera que será, eh, que será poco, no porque las tendencias a una mayor competencia, etcétera, etcétera están inscritas en la, la actual situación mundial, insisto, desde la crisis de, de 2008. Bueno, desde, desde nosotros, desde la CRT eh, y, y y Pan y Rosas, eh, creemos que son distintas versiones de salidas que si tienen un punto en común es la subordinación de los trabajadores y los sectores populares a unos u otros gobiernos capitalistas. Y en el caso de los países imperialistas, a sus gobiernos imperialistas, ¿no? al, al español, al francés, al alemán eh, y demás. ¿no? Eh, el marxismo revolucionario tenemos otra tradición distinta. Una tradición distinta a esta. esta. Esta es una tradición que empalma con la tradición, aquellos que apoyan a la OTAN o que tienen este tipo de, de subordinación a su propio imperialismo, es la tradición de eh, la socialdemocracia que en la Segunda Internacional, eh, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, decide olvidarse del internacionalismo proletario y apoya a sus respectivos gobiernos en la Guerra Mundial para que envíen a, a morir a los proletariados, franceses, alemanes y de los distintos países, y a matar a sus hermanos en una guerra por los intereses ajenos de, de, de cada uno de su propia eh, burguesía. Eh o eh, la otra tradición es la tradición más bien propia de los grupos estalinistas eh, y demás, que, que es de subordinación a otros gobiernos eh, capitalistas que tienen algún enfrentamiento con los principales países eh, eh, capitalistas, no que sería la posición más de los prorrusos ¿no? o de los que consideran que eh, hay un bando progresivo en el bando ruso porque se está defendiendo o enfrentando a Estados Unidos o, o la Unión Europea. Bueno, nuestra tradición es distinta y tiene que ver con esos internacionalistas que mencionaba antes de 1914, ¿no? cuando estalla la, la, la primera eh, la primera guerra mundial ¿no? y con el estallido de la primera guerra mundial estalla también en mil pedazos la segunda internacional, ¿no? la segunda internacional que contaba con partidos, con sindicatos enormes como los alemanes ¿no? eh, y que tenía como bandera obviamente el internacionalismo proletario, ¿no? la, la, la solidaridad de las distintas clases obreras de todo el mundo, ¿no? la clase obrera no tenía patria, esa ¿no? es, es, es el, el, la, la frase del, del manifiesto comunista. Bueno, cuando los distintos gobiernos se declaran la guerra entre sí, para la defensa de los intereses de las burguesías francesas, alemanas, de, de sus respectivas burguesías, llaman a combatir a, o se suman a los llamamientos a combatir eh, y votan a favor de los presupuestos de guerra eh, y demás eh, para, para, para avalar esa, esa matanza. Bueno, una minoría de los partidos socialistas o del movimiento de la Segunda Internacional eh, se opuso se opuso a ese belicismo y a esa carnicería imperialista. Y se reunió en 1916 en una conferencia, que era la conferencia de Zimmermann en, en, en Suiza una pequeña reunión, de no recuerdo si son 18 o 20 o los, los 30 y pocos, muy, muy poquitos, socialistas de distintas nacionalidades, eh, entre los cuales había gente que quizás os suenen, ¿no? como León Trotsky, como Lenin, Rosa Luxemburgo no, no, no, no pudo participar porque estaba eh, en la cárcel, pero sí participaron compañeros y compañeras suyos de, de, del grupo espartaquista a, a, alemán, ¿no? y que, fue una primera conferencia contra la guerra imperialista, de los socialistas internacionalistas contra la guerra imperialista, con el lema o asumiendo el lema, que luego mencionará más o desarrollará más Cintia, ¿no? de guerra a la guerra, ¿no? Y, y con distintos debates y posiciones en los que la idea central era convertir la guerra o, o, o plantear que la única salida pro, progresiva posible no era que venciera un bando u otro en la guerra imperialista, sino que los distintos proletariados se declararan derrotistas en sus países. Es decir, no combatieran en favor de sus burguesías, sino que volvieran sus, sus fusiles a sus propios gobiernos y acabaran con esos gobiernos que los estaban llevando a una carnicería y con el sistema social, el capitalismo, que había eh, desembocado en, en, en aquella monstruosidad. ¿No? Eh, esa oposición a la guerra de los socialistas no era una oposición a todas las guerras. Había otras guerras en las que los socialistas consideraban que sí tenían que tomar partido, que sí que, que, sí que eran guerras eh, justas, que eran guerras de liberación, guerras en los países ocupados o, o en las colonias, en los países oprimidos, en contra de los estados o países que los pudieran eh, oprimir. Eh, el partido bolchevique, el partido de Lenin eh, y Trotsky, era... Es un claro ejemplo de la defensa del derecho de autodeterminación de todas las naciones del imperio ruso, ¿no? que suponían más de la mitad de la población del imperio ruso, ¿no? en contra de la opresión gran rusa que ejercían el, el zarismo. Ahora bien, esa defensa férrima de la, de la, del derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas o de las colonias no se aplicaba en todo momento o lugar eh, ...independientemente de cuál era el contexto, cuál era la guerra que se estaba librando. Por ejemplo, en la, en la Primera Guerra Mundial, Alemania invade Polonia, que era una nación históricamente oprimida por el imperio ruso, por el imperio eh, zarista. Eh, el zarismo, de repente, se acuerda de la consigna de la autodeterminación de los pueblos y hace suya la bandera de la autodeterminación de Polonia. Y en ese momento... En el que Polonia se está convirtiendo, o mejor dicho, la bandera de la autodeterminación es una bandera del imperialismo, del imperio ruso, para conseguir, o sea, para recuperar Polonia, para mantenerla bajo su dominio como había estado por los siglos de los siglos. Eh, el, el, el partido bolchevico o los, o los revolucionarios, estos internacionalistas, lo que planteaban era bueno, que para liberar, para conseguir una verdadera liberación de Polonia, había que instigar la revolución en Alemania, la potencia ocupante, y al mismo tiempo en Rusia, pelear contra el imperio ruso, ¿no? luchando por la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos por el imperio ruso, ¿no? quitándole esa bandera del derecho de autodeterminación al zarismo que la estaba utilizando demagógicamente en el caso eh, de Polonia. Bueno, todos estos ejemplos históricos ¿no? de, de, de las guerras interimperialistas, donde hay una, la posición independiente es manifestarse en contra de los dos bandos, ¿no? o de guerras en las que uno puede jugar eh, o puede considerar que el bando justo es, en este caso, el de la nación oprimida o invadida, pero teniendo muy en cuenta eh, este elemento ¿no? de, que no, de que no esté siendo instrumentalizada por otro, de los, otro, otro bando eh, imperialista, sí, nos pueden servir para pensar qué es hoy la guerra de Ucrania. Porque no es ninguna de estas dos cosas. Hoy todavía la guerra de Ucrania no es un conflicto interimperialista abierto. No estamos en la Tercera Guerra Mundial todavía. Lo cual no quiere decir que una escalada futura posible eh, que pueda darse en los próximos tiempos, no sé, no voy a poner si meses, semanas o años, pueda desembocar en un conflicto de este tipo. Pero hoy no estamos todavía en un enfrentamiento directo entre el imperialismo eh, europeo, europeo, eh, norteamericano con, con Rusia. No es una guerra de ese tipo todavía. Eh, ahora bien, tampoco es una guerra de liberación nacional, como podía ser, por ejemplo, la resistencia iraquí, no o como podía ser el caso de Afganistán, eh, de Irak, eh, insisto, de Vietnam, de Argelia, es decir, de países semicoloniales invadidos y ocupados por las principales potencias imperialistas del mundo, donde el lado correcto, desde nuestro punto de vista, de la barricada, era estar con la nación oprimida. ¿No? era estar por la liberación de esos territorios en contra de la invasión norteamericana de Irak, por ejemplo. Bueno, hoy Ucrania no es tampoco eso, porque Ucrania está siendo invadida por Rusia, pero no podemos dejar de lado que al mismo tiempo Ucrania está siendo apoyada militar y financieramente por la Unión Europea y, eh, y Estados Unidos, con lo cual tampoco cabe una política de... Eh, por eso decía antes, si la victoria es para Putin, mal. Si la victoria es para la Unión Europea y la OTAN, fatal. O sea, es la peor noticia que pueden escuchar los pueblos oprimidos de Europa... ...que los, pa los grandes países imperialistas salen victoriosos de un conflicto. Eso sería la peor noticia para, para Oriente Medio, para África, para Asia... ¿no? ...que eso eh, sucediera. De la misma manera que sería una pésima noticia para los pueblos del antiguo glacis soviético... ...que Putin saliera reforzado de esta eh, batalla. Por eso digo que la necesidad de pelear por una posición eh, independiente. Que para nosotros hoy pasa por rechazar la invasión rusa de Ucrania pero al mismo tiempo apostar por una salida y una lucha independiente en Ucrania a esa invasión rusa. Una salida que, que plantee... Una lucha independiente del gobierno de Zelensky y, por supuesto, de la OTAN y de la Unión Europea, a los cuales el gobierno de Zelensky están, está eh, subordinado. En el que la lucha o la clase trabajadora, los sectores populares, sean el centro de la lucha, pero no solo porque tomen las armas y participen de los combates, sino porque lo hagan con una posición independiente de ese gobierno que quiere cambiar unas cadenas por otras. Que quiere cambiar las cadenas rusas por las cadenas europeas y, norte, eh, y, y norteamericanas. ¿no? Eh, que además suelde la unidad del pueblo ucraniano. Es decir, que plantee y que defienda los derechos lingüísticos de todos los rusoparlantes ucranianos, pero también los derechos políticos y nacionales de las repúblicas del Donbass, que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación y decidir libremente cuál quieren ser su relación con el resto de Ucrania o con Rusia, si se quieren independizar, anexionar o lo que les dé la gana. Pero que defiendan ese derecho de autodeterminación como una manera también de quitarle la causa nacional de esas repúblicas a el, imperi el, el imperio... Ru el, el, el, la Rusia de Putin, que está eh, utilizándolas eh, para poder eh, ingerir o, o tomándolas eh, como, como su bandera para poder eh, intervenir eh, en, en, como excusa en, el, en Ucrania. Eh, que tienda puentes, por lo tanto, con el pueblo ruso, que anime a la lucha y que tienda la solidaridad con el pueblo ruso eh, en su lucha contra la guerra y contra el régimen de Putin. Algo que es imposible con el discurso antirruso de Zelensky que es imposible con eh, lo, los discursos que llaman a matar a todos los rusos en, en, en Ucrania. Es imposible alentar a que los soldados rusos vuelvan sus armas contra Putin y contra sus generales eh, y, y que dejen de hacer eh, de participar en, en, en, en esa guerra. Eh, al mismo tiempo, en Rusia, alentar la lucha contra, eh, contra y De la misma manera que se planteaba para Alemania, aunque no, no es exactamente lo mismo la lucha contra, eh, por la revolución alemana para conseguir liberar Polonia, bueno, la lucha contra la Rusia de Putin para conseguir detener la guerra. La lucha del pueblo ruso contra la, contra la, contra la guerra y contra el régimen de Putin es, es fundamental y en los países imperialistas, como el, el, es el caso del Estado español, alentar una lucha contra nuestros propios imperialismos que implica hoy plantarse contra el rearme, plantarse contra la guerra económica, plantarse contra el envío de armas eh, y contra todas las injerencias militares y el envío de soldados a, la, a, a Europa del Este... Y luchar, a la vez que luchamos por una por un programa que dé solución al problema de la inflación, al problema de la luz, que pase por nacionalizar y por poner bajo control eh, de los trabajadores y los usuarios las grandes empresas estratégicas, ligue esto a un programa de detengamos esta maquinaria imperialista. ¿no? Es decir, esta perspectiva de la lucha revolucionaria en cada uno de nuestros países contra nuestro gobierno por acabar con los gobiernos eh, capitalistas e imperialistas, en el caso del Estado español y de Europa, como una manera no solamente de detener esta guerra, sino de detener una maquinaria que va más allá de la guerra de Ucrania. Porque la guerra de Ucrania puede acabar, puede acabar en un mes, en dos, en tres, no lo sé, no tengo ni idea, no tenemos la bola de cristal. Pueden hacer una, un acuerdo de Minsk 2.0, pueden hacer una mesa de negociación y resolver algo. Pero las tendencias a que los distintos países capitalistas van a rearmarse y va a haber cada vez más choques económicos, comerciales y posiblemente militares están inscriptas en la situación. Y sin desarrollar una política independiente de este tipo que apueste por construir una izquierda distinta, una izquierda no subordinada a los distintos gobiernos capitalistas y al imperialismo, sino una, una izquierda que se plante para defender de forma independiente los intereses de la clase trabajadora y de la juventud y luchar por gobiernos de trabajadores, es la única manera para poder decir algo y poder detener eh, la barbarie a la, que, a la que nos conducen. En última instancia, y con esto termino, se trata de retomar o de hacer nuestras las banderas del ala revolucionaria de esa conferencia que os decía antes de la conferencia de Zimmerland. ...hacer nuestras, las banderas y el espíritu... ...de Lenin, Trotsky, de Rosa Luxemburgo... ...que en un momento mucho peor... ...que el que estamos viviendo hoy... ...porque estamos hablando de en plena guerra mundial... ...en plena guerra interimperialista abierta... ...se plantaron y dijeron... ...que lo que había que luchar... ...era por construir partidos revolucionarios... ...en cada uno de sus países... ...que prepararan las condiciones... ...para que los malestares... Las, las, las, las, ...los enormes padecimientos... ...a los que se estaban sometiendo... ...a las clases trabajadoras... ...y a las masas populares eh, de Europa... ...se transformaran en revoluciones... Eh, triunfantes que acabaran no solamente con esos gobiernos guerreristas, sino con el sistema social que, el, que, que, que había eh, desembocado en esa, en esa guerra. Y bueno, termino aquí. Paso la palabra a. Siento importante con tantos micrófonos. Bueno, eh, me saco esto. Bueno, yo quería dar un panorama más o menos, o más bien eh, hacer un, una especie de traducción ¿no? o, o, o traslación de, de las cuestiones que acaba de plantear Salva, sobre todo en cuanto al posicionamiento político que tenemos que tener eh, en este momento en este momento respecto a la guerra o a la invasión de Ucrania eh, de, como mujeres revolucionarias, feministas e internacionalistas. ¿no? Aquí estamos con muchas compañeras de Pan y Rosas y eh, quienes no nos conocen, tal vez, o no, no sé, nos habrán visto el 8 de marzo, porque nos pilló el 8 de marzo eh, días después de... Sí, porque comenzó el 24 de febrero y estaba el 8 de marzo cruzado ya por la por la propia guerra eh, contra Ucrania y tuvimos que eh, rápidamente posicionarnos ¿no? y, y direccionar o relocalizar de alguna manera el 8 de marzo que eh, en el cual nos veníamos, nos veníamos preparando... Eh, para justamente denunciar ¿no? y, y, y denunciar sobre todo las condiciones en las que nos encontrábamos la mayoría de las mujeres en esa época post pandemia ¿no? que nos dejó este, a la mayoría, no a la, la mayoría, nosotras decimos que somos la, las mujeres trabajadoras, las mujeres racializadas, las mujeres inmigrantes, eh, en, en, en condiciones eh, muchas, para muchas de ellas devasta devastadoras, ¿no? de, en el paro inertes, pobreza, precariedad, ¿no? Y eh, en este mismo sitio hicimos una charla con mujeres trabajadoras de diferentes sectores que decíamos, si la pandemia nos dejó como nos dejó, imaginaros una situación de guerra ¿no? y barbarie, este, que no es más que, que la propia barbarie capitalista, que como muy bien decía Salva, ¿no? lleva inherente todo tipo de barbaries como la propia guerra, ¿no? Enseguida nos, nos, nos, nos ubicamos en que mmm, el 8 de marzo era una guerra contra la crisis, una guerra contra la... Mmm, nos teníamos que ubicar en pie de guerra contra, contra la pobreza, contra la explotación y contra la precariedad y también contra la propia guerra. ¿no? Entonces eh, empezamos a pensar que mmm, si frente a la explotación y la precariedad nosotros siempre abrimos un debate contra ese feminismo neoliberal, ¿no? también nos teníamos que contraponer a ese fe feminismo neoliberal imperialista, nuestro feminismo de clase, nuestro feminismo anticapitalista, pero también nuestro eh, feminismo internacionalista y antiimperialista. ¿no? Es decir, esto que planteaba Salva ¿no? de, de cómo tener un posicionamiento independiente ¿no? respecto a la guerra, es decir, denunciar con todo eh, la reaccionaria eh, invasión de Rusia, del gobierno ruso y de Putin contra, contra el pueblo ucraniano, eh, eso no nos podía confundir en que también mm, deberíamos tomar posición contra, nuestro, contra los el rearme imperialista, es decir, contra nuestros propios países imperialistas no que están... Eh, aprovechando toda la invasión rusa para rearmarse hasta los dientes como lo están haciendo y, y, y ahí empezamos a pensar por ejemplo qué rol cumple y qué rol está cumpliendo y qué rol viene cumpliendo este feminismo ministerial que decíamos nosotras no que empezamos a hablar de, de este feminismo de las instituciones el feminismo de los de los ministerios que, que por ejemplo eh, la ministra yolanda díaz no eh, se inauguró con una reforma, entre otras cosas, eh, no sólo eh, por no querer derogar las reformas laborales, sino por <ríe> implementar otra que eh, era continuidad de, las, de todas las reformas laborales, ¿no? sosteniendo la, la, la precariedad, la explotación, etcétera, pero que fue una de las primeras en dar todo su apoyo, porque lo dijo así, doy todo mi apoyo a la intervención militar, eh, de la OTAN en Ucrania, todo su apoyo al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no eh, que en última instancia mmm, se verificaba que era una ministra más o un feminismo ministerial institucional este, que, que, que como siempre estuvo, si estuvo, supo estar del lado de la COE eh, con la reforma laboral, también eh, eh, sabe muy bien estar del lado de, de la OTAN ¿no? y, del, y de las instituciones imperialistas apoyando con todo, como ella misma dijo el rearme, el rearme militar. Eh, bueno, también vemos, por ejemplo, a la Annalena Barbach, no sé si la conocen, Verbo, que es eh, la, ministra, la primera mujer eh, ministra de Alemania, del Partido Verde de Alemania, este, eh, la primera a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que había prometido llevar adelante políticas feministas exteriores ¿No? y que ahora está frente al gobierno, ¿no? de, que encabeza, como contaba Salva antes, un rearme militar histórico, eh, incluso el más importante desde la posguerra. Entonces, desde la, seg de la Segunda Guerra. ¿no? Ya vimos, eh, bueno, eh, claramente, eh, nosotras salimos a las calles este 8 de marzo, eh, contra la guerra, hemos hecho actos, no sé si podéis haberlo seguido, he hecho un acto junto con la juventud, la contracurren, eh, actos contra la guerra, eh, que me acuerdo ya dónde los hicimos, pero hicimos varios, eh, y que eh, empezamos también a denunciar el carácter ¿no? eh, proimperialista o imperialista que tiene este feminismo ministerial neoliberal, ¿no? Eh, y que además vienen utilizando, como ya lo utilizaron en otras eh, ocasiones, por ejemplo, en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán, eh, este discurso hipócrita ¿no? de eh, intervenimos en Irak, intervenimos en Afganistán para salvar a las mujeres, o instrumentalizando el discurso eh, de que eh, los gobiernos de Irak o de Afganistán, que ciertamente es así, ¿no? eh, son eh, gobiernos bárbaros, ¿no? atrasados que explotan y oprimen a las mujeres ¿no? y con este tipo de discursos este, se limpian un poco la cara de todas las, eh, de, de, de todas las, la, las barbaridades que han eh, provocado también hacia las mujeres cualquier guerra, incluso las guerras imperialistas o la propia invasión a Afganistán e Irak eh, de parte de, de países como Estados Unidos o las grandes democracias occidentales y liberales ¿no? de los países europeos. Entonces... Nosotras hemos marchado con la consigna ni Putin ni OTAN, y como decíamos antes, eh, en el mismo sentido que planteaba Salva, con una política independiente, digo para no repetir, ¿no? independiente tanto del gobierno de la invasión rusa como del rearme armamentístico, del bueno, rearme armamentístico, de, rearme de la, de la OTAN ¿no? y de los países imperialistas. Eh, y... Eh, y también, eh, aquí quería contar eh, también cómo nosotras eh, tiramos ¿no? del hilo de la historia de las marxistas revolucionarias para pensarlo hoy ¿no? y renovarlo y reactualizarlo en cuanto a que, eh, lo, un poco lo que decía Salva es así, no o sea las, las mujeres como Clara Seskin y, y Rosa Luxemburgo habían sido las primeras ¿no? en, en, en plantarse contra la guerra imperialista eh, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿No? Primero, eh, digo para ver que no es una cosa histórica de, hace, no sé, de, una, de una guerra que pasó hace mucho, sino que eh, lo que nosotros creemos que se mantiene en la etapa eh, histórica en la que vivimos, es que vivimos una etapa de crisis, ¿no?, y que toda etapa de crisis, tarde o temprano, traer, trae y traerá guerras y que las guerras mmm, podrían desem, pueden desembocar en grandes mo, manifestaciones, huelgas, situaciones revolucionarias, procesos revolucionarios y revoluciones, ¿no? O sea, la guerra la primera guerra mundial dio la gran revolución rusa, por ejemplo, ¿no? en 1917. Y son es para eso que creemos que nos tenemos que preparar las mujeres revolucionarias, las mujeres marxistas y socialistas, ¿no? Y retomando la tradición de, de estas mujeres como Rosa Luxemburgo, como Clara, eh, ellas fueron eh, las primeras en declararle guerra a la guerra, ¿no? Ellas decían así, con la consigna de guerra a la guerra, en un contexto en el cual, tras la Primera Guerra Mundial, eh, la pero se dio un proceso de proletarización acelerado ¿no? de las mujeres que tenían que suplir en los centros de trabajo y en las fábricas ¿no? a sus compañeros, a sus esposos, hermanos, hijos, que eh, tuvieron que ir al frente de la guerra. Por tanto, se dio una situación de proletarización que llevó a situaciones de explotación brutal dentro de los centros de trabajo, en las fábricas, pero también se dio a situaciones de hambrunas, a situaciones de alza de los precios, todo lo que trae, lo que conlleva una guerra, ¿no? alza de los precios de los alimentos, del pan, la falta de alimentos, el desbastecimiento, etcétera, la inflación, la miseria, la escasez, que llevó a que sean también, mientras los hombres estaban al frente de la guerra, eh, fueron las mujeres las que frente a los centros de trabajo, a las fábricas, etcétera, también se tuvieron que poner al frente ¿no? de la lucha contra toda esta miseria, bueno, desarrollando y protagonizando motines, revolucion procesos revolucionarios, huelgas, procesos huelguísticos, etcétera, que, eh, sobre todo en, en, en países como Rusia, ¿no? incluso en otros también, eh, incluso en, en toda Europa. Eh, y ahí es cuando eh, Clara Zetkin en 1915, llama a una conferencia, que es la tercera conferencia internacional de mujeres que había mencionado Salva, la, la, de mujeres socialistas en Berna, previamente aclarar que Clara Setkin y Rosa Luxemburgo pertenecían a esta ala izquierda que, que explicaba Salva antes de la socialdemocracia alemana, que rechazaron el apoyo del Partido Socialista Alemán a la guerra. Eh, y que cuando el bloque parlamentario del Partido Socialista Alemán aprobó los créditos de guerra el 4 de agosto de 1914, ellas formaron eh, la Liga Espartaco, ¿no? junto a otros revolucionarios, eh, y editaron la revista La Internacional. Y ya durante la segunda votación, esto no sé si lo contaste con detalle, no. Pero para repetirnos, creo que no, eh, en el Parlamento Alemán, en diciembre de ese año, en 1914, el mismo Karl Liebknecht fue el único diputado socialdemócrata que se opuso a la guerra. En 1915 se llama a esta conferencia, a la tercera conferencia... Mucho revuelo hay por aquí. En 1915 se llama a la tercera conferencia internacional, internacional de mujeres, en la, que se, en la que estaba llamada también para debatir sobre estos levantamientos que había de, de, de las obreras ¿no? contra la guerra, o contra las consecuencias eh, de la guerra, y ahí ellas sacaron la conclusión de que estas luchas debían servir para enfrentar la guerra mundial, participaron 29 delegadas de ocho países beligerantes y ahí fue eh, votaron esta resolución de, eh, que, que la resumieron en la consigna de guerra a la guerra. ¿Sí? Se, probó, se probó un manifiesto, aprobó un manifiesto que se repartió por miles de manera clandestina en varios países, y bueno, por supuesto, a su regreso eh, a Alemania, Clara Zetskin fue acusada de traición y encarcelada, ¿no? Y expulsada del partido alemán junto con otros 20.000 militantes que formaron el grupo que, eh, como explicaba antes Alba, se opuso a la línea mayoritaria de la socialdemocracia alemana. Entonces, luego, que, bueno, que se... <risa> que se había aliado con eh, la, la socialdemocracia alemana, como explicaba Salvante, se había aliado con sus respectivas gobiernos imperialistas, sus respectivos eh, burguesías imperialistas, votando los créditos de guerra y de esa manera llevando a toda la clase trabajadora trabajadora esa ca eh, terrible carnicería que, que acabó siendo la Primera Guerra Mundial. Los socialistas revolucionarios lo rompieron totalmente con la Segunda Internacional, y posteriormente Clara Setskin eh, fue una de, les, de las delegadas de la Tercera Internacional fundada por Lenin. Esta es la tradición que, que nosotras queremos eh, retomar, ¿no? Con, y retomando esa consigna de guerra a la guerra, este, que, que propusieron las, las mujeres socialistas, y que después continuaron durante toda la guerra. ¿no? Rusa luxemburgo centró toda su actividad en la agitación eh, y en su militancia como dirigente revolucionaria contra la Primera Guerra Mundial, por supuesto también se llevó a la acusación de traición y varias penas de prisión, ¿no? Y ella escribió un texto que reivindicamos eh, con artículos que hemos escrito eh, yo con la compañera Josefina de Madrid también, ¿no? eh, que dice, ella decía, bueno, firmó un texto que llamaba La crisis de la socialdemocracia alemana, eh, conocido como el folleto de Junius, ese que, con el seudónimo que ella lo firmó, en la que ella denunciaba ¿no? <coughs> eh, el carácter desgarrador que tiene esta guerra y decía, avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre, así vemos a la sociedad capitalista, no como la vemos siempre, desempeñando papeles de paz y rectitud, orden, filosofía ética, sino como bestia vociferante, orgía de anarquía, vao pestilente, devastadora de la cultura y la humanidad. Así se nos aparece en toda su horrorosa crudeza. Y en medio de esa orgía ha sucedido una tragedia mundial. La socialdemocracia ha capitulado. ¿no? Y esto es importante. Digo, a mí me interesaba rescatar también esta cita que, que sale en un artículo muy interesante que escribió Josefina Martínez sobre la, tradic la tradición de las mujeres marxistas revolucionarias, para entender por qué es un deber para las revolucionarias y para los revolucionarios eh, plan, plantear una política independiente ¿no? en una, en, eh, frente a la guerra, ¿no? Que, que no sé si hay conciencia de muchos grupos de la izquierda ¿no? lo que significa semejante capitulación, ¿no? porque no es una capitulación cualquiera, es una capitulación a los peores horrores a los que nos puede llevar el capitalismo a millones de muertes a nivel mundial y a una destrucción que ya, si ya el sistema capitalista ha demostrado con toda su crudeza hasta dónde nos puede destruir durante la pandemia, es inimaginable, digamos, lo que podría ser durante una guerra, ¿no? Quiero decir, no es un posicionamiento ideológico nada más, no es solo un posicionamiento por principios, es una capitulación de las peores capitulaciones que puede dar la izquierda en una situación de barbarie capitalista como la que estamos viviendo. ¿no? Por eso es tan importante hoy que, que, que, que la juventud pueda debatir y pueda reflexionar y podamos tomar una posición seria sobre la que está pasando, no solo analítica, ¿no?, este, sino con una responsabilidad que tenemos, ¿no? con la responsabilidad que se merece. Nada, yo quería plantear esto, no voy a eh, repetir la pos el posicionamiento que tenemos porque, porque Salva creo que lo reflejó muy bien y, y lo explicó de manera aguda y detalladamente, pero bueno, eh, creo que esto es en síntesis el posicionamiento que tenemos que tener eh, las feministas marxistas, revolucionarias, denunciando claramente que no se es feminista si no se es antiimperialista y si no se es internacionalista. Nada más, compañeros. Bueno, eh, primero, perdona que me haya tenido que levantar antes, llevo unos días con un catarro grande, pero, y así también si estoy un poco espeso en, en la intervención, digo, pero me parecía importante también intentar incluso hacer un, un esfuerzo para, para estar en la charla de hoy, porque como se han ido comentando en las distintas intervenciones, el conflicto y lo que está pasando en, en Ucrania no es una cosa más o una guerra más de las que hayan podido pasar, en los últimos años. No significa que las otras que ha habido o que las otras que han sucedido no fueran importantes, pero esta, por las consecuencias que tiene, es incluso mucho más importante. Y me parece también que es, que es importante porque de alguna manera rompe y, y genera nuevas conciencias, pero nuevas conciencias que pueden ir hacia un lado o hacia otro. Yo creo que en los últimos años, si nos fijamos, ha habido diferentes fenómenos en los cuales se rompían cosas de las que nos decían que nunca iban a pasar y finalmente acababan sucediendo. Nos decían, por ejemplo, que no iba a haber grandes crisis, que no iba a haber enormes crisis económicas, que el capitalismo iba a tener un crecimiento perpetuo y sin embargo llegó la crisis del 2008 que todavía a día de hoy notamos sus consecuencias. La, parecía que la idea de crisis pandémicas o crisis sanitarias terribles con grandes enfermedades eran una cosa del pasado o una cosa que había quedado en continentes olvidados por los imperialismos europeos y, y norteamericanos, pero sin embargo llegó el COVID y demostró que eso no era así. Y ahora la guerra en Ucrania demuestra que la idea de una paz perpetua en Europa o de que la paz aquí sabía, eh, iba a durar para siempre también ha volado por los aires. Bueno, cuando decíamos o cuando a veces nosotros discutíamos y utilizamos esa frase de que el capitalismo genera barbarie y que el capitalismo nos lleva a la barbarie, bueno, nos referíamos precisamente a esto, a crisis económicas recurrentes que generan cada vez más y más miserias, a guerras, a pandemias, precisamente a esto. Y si por una parte digo que me parece que casi que en los últimos años se han roto algunos de los tabús de cosas que parecían imposibles, hay otros tabús que siguen, siguen sin romperse y que algunos tampoco quieren romper mucho porque digo, si a estas alturas un capitalismo sin crisis, sin guerra, sin pandemias es inimaginable eh, lo que no es tan lo que algunos se niegan a plantear o lo que algunos no quieren plantear es precisamente la posibilidad de que la salida a esas crisis y a esas barbaries del capitalismo las ofrezca la clase trabajadora. Por tanto que uno de los tabús que hay que romper y que se nos plantea a nosotros para romper y que o sea, planteábamos durante esta charla es la posibilidad de una salida independiente de la clase trabajadora como su sujeto revolucionario. La pandemia ha demostrado precisamente que la clase trabajadora no ha desaparecido, se ha hecho más compleja. En los últimos años eh, y durante la pandemia veíamos cómo era la clase trabajadora la que hacía funcionar todo cuando todo estaba paralizado. Cuando, ¿Por qué cuando digamos todos estábamos confinados el mundo seguía funcionando? Bueno, porque eran los y las trabajadoras de todo el mundo los que iban a trabajar arriesgando su vida porque los puestos de trabajo muchos de ellos no había condiciones seguras y eran ellos los que seguían haciendo funcionar todo para seguir, por una parte, enriqueciendo a las grandes empresas para las que trabajaban o, por ejemplo, a las farmacéuticas que se han hecho de oro durante, durante esta pandemia. Como digo, la clase ha, la clase trabajadora no ha desaparecido, sino que se ha hecho más compleja, en el sentido de que es más internacional que nunca, es más racializada que nunca, es más feminizada que nunca, pero sigue existiendo y precisamente ahora mismo tiene mucha más fuerza de la que tenía en otro tiempo. Tiene mucha más fuerza para parar, y, pero también para, para moverlo todo. Además hemos visto como en los últimos años esa clase trabajadora que por una parte nos habían dicho que estaba desaparecida, por otra parte nos habían dicho que aunque pudiera seguir existiendo ...ya no se iba a movilizar nunca más y ya estaba, estaba pasiva. Bueno, durante los últimos años hemos visto fenómenos también de lucha... ...como fueron los chalecos amarillos en Francia, en el corazón de, de Europa... ...como las revueltas en Chile contra los años y años de herencia pinochetista... ...o por ejemplo, también las revueltas del Black Lives Matter en el propio Estados Unidos. Todas esas movilizaciones han roto con la idea de que las revueltas... ...no iban a volver a pasar nunca más... Esa idea de que no podía haber revueltas y que la gente y las masas iban a aguantar los padecimientos sin ningún tipo de reacción ha sido rota. Ahora bien, hay un segundo tabú que es el que hay que romper y que todavía está planteado para romperse, que es el de que pueda haber revoluciones. Parece que, bueno, hemos aceptado que puede ser que ante fenómenos de padecimiento haya revueltas, pero que quedarán ahí. Pero realmente lo que se nos plantea ahora es que hay que romper también el tabú de que las revoluciones no solamente son posibles, sino que ante grandes padecimientos como los que se va a someter a la clase trabajadora durante este siglo XXI, como incluso solamente los 15 años ya apuntan de alguna manera, es posible que haya esas revoluciones. Y el tabú que hay que romper, precisamente, como comentaba antes, es que la clase trabajadora puede jugar y debe jugar un rol esencial en esas revoluciones para que éstas triunfen. Como digo y decía que la, que la guerra de Ucrania va mucho más allá de ella misma porque cada oportunidad, cada guerra, cada crisis, cada pandemia, cada situación es utilizada por los gobiernos y los estados imperialistas para moldear la conciencia de una u otra forma. Durante la crisis del 2008 vimos que cuando digamos los bancos caían o cuando había una gran crisis económica, la idea que se reforzaba era la de que las pérdidas se socializaban pero los beneficios se privatizaban y en aquel momento se rescató a bancos, se dieron ...ayudas mientras se recortaban sanidad, se recortaban educación... ...que al mismo tiempo vimos todas las consecuencias que ha tenido años después. Durante la pandemia la idea que se reforzaba también era de que ya podía haber... ...una gran pandemia y una gran crisis económica mundial... ...que los beneficios de las grandes fortunas no se iban a tocar... ...que la sanidad privada no se iba a tocar... ...que aquella vacuna que nos tenía que salvar a todos y que era tan maravillosa... ...y que de esto saldríamos más fuertes era absolutamente privada y se mantenía bajo llave las patentes de las vacunas y, no, y así se han mantenido y se ha mantenido así por todos los países imperialistas incluso aunque eso aumente el riesgo de rebrotes de nuevas oleadas de nuevas variantes del virus que pueden llevarnos a una nueva pandemia esa es la lógica que tiene el sistema capitalista y así los estados, los estados capitalistas no solamente reforzaban digamos esa máxima de proteger los beneficios privados incluso en, en momentos de crisis, sino que lo aprovecharon para relegitimar brutalmente toda una serie de medidas autoritarias. Nos decían que no había dinero, que no se podían tomar medidas, que no se podía reforzar la sanidad ni se podían intervenir porque aquello era atentar contra la propiedad privada sagrada o porque realmente... Directamente no se podía, pero al mismo tiempo se reforzaban toda una serie de medidas autoritarias que, como vimos, quien acabó pagando era la clase trabajadora en los barrios populares, en los sitios más pobres, era la que más padecía esas medidas represivas. Precisamente por eso digo que, igual que ellos utilizan esas esas crisis y utilizan las guerras, las pandemias como forma de, de fomentar y de reforzar sus sus sentidos comunes, es también momento de que nosotros peleemos por reforzar otro sentido común, por reforzar otra visión, otras conciencias y por eso pelear por una posición de independencia de clase como la que se ha comentado ante la guerra de Ucrania va muchísimo más allá de la guerra de Ucrania. Pelear por decir no a la invasión rusa, por decir no a, a la... Las acciones que imponen las potencias imperialistas sobre Rusia y que paga el pueblo trabajador ruso y el resto de países. Pedir la retirada de las tropas de la OTAN de la, de la región y luchar por, eh, por dar una salida al conflicto desde la clase trabajadora de Ucrania, desde la clase trabajadora rusa, incluso también, sobre todo, una cosa importante en un país imperialista como el nuestro, es luchando también contra nuestro propio imperialismo. Porque, como digo, el. ...pelear por una posición de independencia de clase ante la guerra de Ucrania... ...es una posición que no solamente nos prepara para la situación actual... ...sino para todas las barbaries que vendrán que vendrán después. Igual que comentaban anteriormente la conferencia de Zimmerwald ...que se hace en el año 1915, tampoco se entiende si la conferencia de Zimmerwald ...y que sin pelear una posición como esa en 1915, la revolución rusa de 1917. era una cuestión que es absolutamente ligada. Y además... Como comentaba, lo, lo peor, digamos, de, del estallido de la pandemia es que en un sentido no parece que vaya a ser la última gran barbarie que nos depare el... ...el sistema capitalista. Por una parte, digo llega una, una crisis y una guerra en Ucrania... ...después de la crisis de 2008, de la cual todavía padecemos sus consecuencias... ...después de una crisis sanitaria brutal que todavía hoy en realidad estamos viviendo... ...incluso cuando se nos plantea en el horizonte la, la, la gran crisis climática... ...que es una cosa que ya estamos viviendo, sus consecuencias actualmente... ...y que amenaza con destruir el mundo si no lo hace antes la guerra... ...o alguna otra barbarie del, del sistema capitalista. Yo creo que ante este panorama, que, que realmente parece desolador, porque realmente lo es, porque el sistema capitalista para mí no tiene otra cosa que ofrecernos que, que toda esa barbarie, creo que hay una parte de la juventud, eh, como desde la cual también por generación me encuentro yo, que, que tiene una visión, o que puede tener una visión... Un momento, perdón. Ay, Dios mío. Es que llevo un catarro. Perdón. Como digo, una parte de la juventud que... Es de toda una generación que se ha criado con novelas, con series, con películas, con Netflix ahora ya, que diseñaban todo un relato posapocalíptico, donde la derrota, donde la barbarie, donde un fin del mundo era casi realmente algo garantizado. Y yo creo que durante estos últimos años, con 2008, con Covid, con guerra en Ucrania, casi que ese futuro que, que, que se temía se da como algo, como algo garantizado. Porque al mismo tiempo nos dijeron por una parte que, que, que, no habría más, que no habría más crisis, llegó 2008, que no habría más pandemias si llegó el COVID, que no habría nuevas guerras entre potencias imperialistas y ahora mismo tenemos la invasión de, de, de Ucrania por parte de, la Rusia, de Putin en defensa de la oligarquía rusa con las amenazas de las potencias imperialistas de todo el mundo que empujan hacia una escalada bélica. Incluso nos dijeron también que había que confiar en el reformismo y que era la forma de ir poquito a poco hacia la victoria y como en todo el siglo XX lo que ha demostrado es que es ir poquito a poco hacia la derrota. Pero ahora bien, yo quiero hacer, aparte de, de eso, digamos, de todas esas cosas que nos dijeron que no han pasado y que pasarían, perdón, que, que no pasarían nunca y que realmente han pasado es digamos hacer un, también un llamado contra el derrotismo y contra el pesimismo porque generalmente yo creo que hay una de las citas también más conocidas de Rosa Luxemburgo que dice socialismo barbarie que hay en cierto sentido se ha tomado unida a todo este relato de fin del mundo y de, de, de situación posapocalíptica de que realmente está ya determinado que va a ser barbarie y que no hay otra salida y que es lo único que nos queda bueno, sin embargo, cuando Rosa Luxemburgo plantea socialismo barbarie, lo que realmente está planteando es un llamado a tomar partido, un llamado a decir que o tomamos partido para imponer una salida y para imponer el socialismo, o lo que realmente nos espera es la barbarie del, del sistema capitalista. Esta tarea de tomar partido y pelear por conquistar una sociedad socialista, no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo... Eh, es la que está planteada para la clase trabajadora y para toda una generación, para toda una juventud, que me parece que lo único que hemos vivido ha sido con crisis y con las crisis como una como única expectativa de futuro. Pero yo al mismo tiempo, por eso que comentaba anteriormente de todas aquellas cosas que nos dijeron que no pasarían nunca y pasaron, hay una que también nos decían que no iba a pasar nunca y que han pasado, que es, que como decía anteriormente, introducía... ...que la clase trabajadora, los sectores populares y las masas entraran en acción... ...porque nos hicieron creer que no nos moveríamos nunca más... ...que los de abajo no se moverían nunca más, que la clase trabajadora estaría pasiva... ...pero durante los últimos años, solo por comentar algunas cosas y algunas las he mencionado... Tuvimos las revueltas en Chile, donde decían que eran todos los años del neoliberalismo contra lo que estaban saliendo a luchar. Tuvimos las revueltas de los chalecos amarillos en Francia, tuvimos la resistencia al golpe en Bolivia, las ocupaciones de tierras en Argentina, las luchas también en Ecuador contra Moreno y contra y contra el FMI, las luchas, por ejemplo, por la libertad de Pablo Hasél aquí en el Estado español o incluso el movimiento mundial contra el cambio climático. Digo porque a veces me parece que estamos tan acostumbrados o nos han hecho repetirnos tantas veces que la gente no se movería que incluso cuando pasa hay algunos que se niegan a verlo. Y hay una última cosa, precisamente, hablando también de, de la juventud, es que en todos estos fenómenos que comentaba, me parece que la juventud ha tenido un papel protagonista en estos distintos fenómenos de lucha. Y por eso yo me parece que también como estudiantes desde la universidad, institutos, frícicos eh, de formación profesional, es importante que recuperemos la mejor tradición del movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil unido con la clase trabajadora, como en el mayo del 68, para despertar a ese gigante dormido que es la clase trabajadora y toda la potencialidad de lucha y de cambio que tiene. En lo inmediato eh, es hora de, de luchar, por ejemplo, en las universidades por poner en pie un gran movimiento contra la guerra y pelear por una posición de independencia de clase. Los y las compañeras de, de Contracorriente, nosotros lo hemos tratado de hacer en los últimos meses, hemos tratado de impulsar asambleas en las facultades, en las universidades en las que estamos, donde también le hemos propuesto a Corrientes que denuncian tanto a Putin, a la OTAN y al, al rearme Imperialista, la necesidad digamos de, de golpear juntos para poner en pie un movimiento estudiantil en clave antiimperialista, como hace mucho tiempo que no... Que no se ve. Como comentaba Cintia, también así lo hemos hecho en el, en el, en el 8M con la participación de, de nuestras compañeras, con Paris Rosas, esa denuncia esa, a, al rol que estaba teniendo el gobierno progresista, eh, que al mismo tiempo compartía y avalaba todo el discurso de la extrema derecha. Eso es algo que también denunciamos durante el 8M y no lo denunciamos únicamente con palabras, sino que tratábamos, como comentaban antes, de ser, por ejemplo, que la, la, la comisión laboral y los piquetes de la comisión laboral hicieran también una parada frente a la delegación del gobierno donde se denunciara todo su apoyo a la guerra y al rearme imperialista que estaban teniendo, porque precisamente ese punto, ese punto de que sea... ...algo contra nuestro propio imperialismo, en un momento en que estamos en un país imperialista como el nuestro, es fundamental. Por eso, por ejemplo, nosotros también tomábamos la bandera, como comentaba anteriormente Salva, de la denuncia a, al rol de, de Unidas Podemos... ...como parte de un gobierno que reconoce la ocupación de la dictadura marroquí del Sáhara Occidental, eh, porque es un rol absolutamente cómplice aunque digan que es una cuestión únicamente de Pedro Sánchez, pero es no solamente una traición eh, al pueblo. Eh, saharaui y, y una venta de, del Sáhara Occidental a Marruecos, es una venta que es para seguir garantizando el expolio de toda la zona por las empresas españolas y es una venta brutal a cambio de garantizar unas fronteras blindadas por parte de la, de la monarquía marroquí, que no es una cuestión menor, porque si precisamente comentamos que vamos a un periodo en el que va a haber hambruna, en el que va a haber hambre en el norte de África, en el que seguramente se prevén también por la crisis climática un enorme número de degradaciones hacia Europa provocadas por la miseria del expolio de los países imperialistas, firmar con Marruecos que va a ser y va a seguir garantizando el blindar la frontera es precisamente una medida brutalmente antiimperialista que se prepara para jugar el rol brutal de Estado imperialista europeo con el Estado español a la cabeza en la próxima, en la próxima crisis. Y esas batallas que damos, como digo, por ejemplo, incluso... ...llegando a ir a la manifestación que había eh, a favor del pueblo saharaui... ...en contra del reconocimiento de Pedro Sánchez eh, de, del pueblo de, de, del Sáhara Occidental... ...como parte de Marruecos, una concentración que hubo en Madrid... ...nosotros fuimos con los compañeros y gritábamos, éramos los únicos de la plaza que había... ...aunque había otras organizaciones que se reivindicaban de izquierdas, anticapitalistas... ...éramos los únicos que le gritamos cada vez que salía a hablar el PC, Izquierda Unida, Podemos a defender que no que ellos no tenían nada que ver no tenían nada que ver con la decisión que tomaba el gobierno del cual eran parte eh, y, y pelear por eso ni que sea como una, algo sim, o que me, se pueda ver simbólico es una cuestión clave para tratar de pelear por esa por esa posición independiente y digo que esas batallas son parte de reconstruir de reconstruir y de construir a las imperialistas antiimperialistas perdón y poner en pie una organización revolucionaria. Porque si decía que uno de los tabús que hay que romper es el de la posibilidad de que la clase trabajadora sea un sujeto central que dé una salida, si otro de los tabús que hay que romper es la posibilidad de que haya revoluciones y que esas revoluciones triunfen con la clase trabajadora a la cabeza, el tercer tabú que hay que romper es aquel que dice que los partidos revolucionarios son cosa de otra época. Porque fueron organizaciones creadas precisamente para luchar... ...y para hacer que las revoluciones que surgían triunfaran y se prepararan precisamente para evitar que la barbarie capitalista continuara. ¿Qué nos hace pensar ahora que si aquellos partidos eran construidos para hacer que las revoluciones triunfaran y evitar la, la, la barbarie capitalista... ...ahora que vamos a un momento donde venimos de crisis, de pandemias, de guerras, ¿qué nos hace pensar que la necesidad de ese tipo de partidos... Es, eh, ...ha desaparecido. Precisamente hoy vuelven a ser y siguen siendo más importantes que nunca. Somos, yo creo, que al menos la, la juventud, muchos de los que estamos aquí, somos nietos y nietas de una generación... ...que nos enseñó que la lucha era el único camino. Pero al mismo tiempo nos, era una, una generación que fue derrotada... ...pero también engañada, creyendo que, que si vivía en este sistema de reforma en el cual iría todo poquito a poco mejor... Realmente sería así. Y nos encontramos, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos la perspectiva de repetir o no la vida de nuestros abuelos, pero a la inversa. Una vida que la suya empezó muy mal y fue poquito a poco a mejor, que la nuestra sea absolutamente la contraria. Pero yo creo que precisamente también una de las lecciones que nos dejaba toda aquella generación es... ...la de una de sus tradiciones más conscientes y más importantes... ...y precisamente creo que es ahora momento de recuperarla... ...es aquella tradición que decía que frente a la miseria... ...frente a la barbarie capitalista, frente a las crisis recurrentes... ...a la que nos llevaba, había que tomar partido y organizarse... ...hablo de la militancia, de ese, de ese término que a veces... ...ha sido tachado, denostado o olvidado... ...pero hablo especialmente de la, de la militancia revolucionaria... ...que es seguramente la, la gran olvidada... Así que nosotros luchamos por trabajar y pelear por construir organizaciones que apuesten por desarrollar la fuerza de la clase trabajadora. Toda esa fuerza que tiene la clase trabajadora, desde la autoorganización en los centros de trabajo, unida con los estudiantes de los centros de estudio, para pelear también por el frente único que permita amplificar la fuerza de la clase trabajadora y también que se ponga como clase a la cabeza de toda la serie de demandas populares y de la lucha contra, contra la opresión. Y que se proponga hacerlo y pelear por ello, no con la alianza con la burguesía o con los partidos que juegan para la burguesía, porque precisamente eso es lo que nos imposibilita conquistar nuestras demandas, sino que se ponga a la cabeza de conquistarlo mediante la lucha y los métodos de la clase trabajadora, mediante la huelga, mediante la movilización, mediante todos los métodos que durante la historia la clase trabajadora ha tenido en su poder y con la cual es capaz, como digo, no solo de pararlo todo, sino también de moverlo todo. Y que al mismo tiempo sean organizaciones que traten por por desludar, por desenmascarar aquellas corrientes que dicen defendernos, pero que realmente nos desvían hacia la derrota. Corrientes que dicen defendernos a nosotros, pero que finalmente acaban, acaban de, poniéndonos detrás de esa burguesía. Como decía y como introducía Salva anteriormente, esta no es una tarea que se nos plantee a nivel nacional de ninguna manera. Eh, es una tarea que está planteada en, en todos los países y por tanto la necesidad de recuperar esas banderas del internacionalismo, esas banderas... ...del de ala revolucionaria de Zimmerwald de 1915... ...es fundamental ante la situación en la que nos encontramos ahora. Porque, como digo, la, la situación va mucho más allá de Ucrania. Es una situación en la que se abre la puerta a dinámicas... ...que pueden llevarnos a una gran escalada bélica... ...que nos conduzca a una tercera guerra mundial. O incluso al, al asentar conciencias que favorecen también el surgimiento de tendencias reaccionarias como la de la extrema derecha, que con todos los discursos nacionalistas, con todos los discursos que está habiendo en estos momentos, con toda la aplicación por, de políticas de la derecha por parte de la izquierda, es el mejor caldo de cultivo para que la extrema derecha siga creciendo. Por eso, yo la, la intervención lo que quería cerrar y un poco lo que quería tratar de transmitir es que me parece que frente al horizonte catastrófico, ...que tratan de mostrarnos algunos que con el capitalismo es un horizonte catastrófico... ...tampoco podemos quedarnos en la resignación que nos dicen algunos... ...de que la derrota ya está firmada, de que la derrota está cumplida... ...de que vamos al fin del mundo, porque precisamente... Todos, y la guerra de Ucrania, y como comentaba, los distintos fenómenos que ha habido durante los últimos años, nos demuestran que todas aquellas cosas que nos decían que nunca pasarían, han pasado. Y por tanto, eso demuestra, incluso como toda la historia del siglo XX, que todas aquellas cosas que no es que nos digan que no van a pasar nunca, si es que no, es que no quieren que pases nunca, como son las revoluciones, la entrada en escena de la clase trabajadora y la construcción de organizaciones revolucionarias que peleen porque esas revoluciones triunfen, sigue siendo algo totalmente vigente en el día de hoy y por eso es una de las tareas que me parece que la juventud tenemos que tomar en nuestras manos para unirnos con la clase trabajadora que es capaz de, de pararlo, moverlo y construirlo todo. Muchas gracias.